Vamos a conocer las aulas de música de Aliste y Trasos Montes, casi 30 años dedicados a la enseñanza de la música tradicional. ...Miguel es el presidente de la asociación que gestiona esta escuela... ...Miguel, háblanos acerca de la asociación lo primero... ...Bien, esta asociación eh, ha sido fundada en el año 1991... ...por un grupo de, de personas que más o menos lo que intentábamos... ...era conservar el folclore tradicional... ...porque en los años 70-80 prácticamente se ha perdido todo... ¿eh? Y bueno, empezamos casi de bromas y actualmente, pues mira, llevamos 28 años y hemos conseguido los objetivos que nos teníamos marcados, el mantener el folclore tradicional a nivel eh, prácticamente provincia. Hay que ver, ¿eh? o sea, Os lo habéis tomado en serio con la broma, ¿eh? ¿28 Totalmente ¿28 en serio, años? 28 años, sí señor. 28 años, ¿cómo fueron aquellos primeros tiempos? Pues un poco difíciles, porque incluso no teníamos instrumentos ni locales, teníamos que utilizar eh, casas particulares, utilizar incluso eh, un comedor de un restaurante los castaños, y, bueno, pero bueno, al final, en el año 94-95, eh, se ha solicitado para que nos hicieran este local que tenemos actualmente, eh, de casi 400 metros cuadrados, con aulas insonorizadas, como podéis comprobar, y bueno, y ahí, aquí estamos. ¿Quiénes fueron los primeros profesores? Los primeros profesores que tuvimos aquí, entre ellos fue José Luis Bermúdez, el diputado de Cultura de Zamora, eh, uno de ellos, eh, Pedro del Río, eh, tuvimos a Moisés Ballesteros también, eh, no me acuerdo así. ¿Y cómo fueron los primeros estudiantes también, los primeros alumnos? ¿Quiénes eran? Pues prácticamente gente de toda la comarca, eh, porque aquí llegamos a tener 150, 160 alumnos en trabazos, ¿eh? Y incluso que ya digo que no teníamos locales donde meterlos, pero bueno, pero que al final hemos arreglado todo así, de esta manera. Posiblemente sea de las escuelas, las escuelas más antiguas de, de folclore. Sí, esta es la... El, primero está el Consorcio de Fomento Musical de Zamora y después aulas de música, sí, en toda la provincia. ¿Actualmente cuántos alumnos hay? Actualmente estamos manteniendo los 100, 110 alumnos, sí que no está mal. Sí, una, no, está, no está mal, sí, efectivamente. ¿Una población de unos 500 habitantes? Sí, ¿no? más o menos, sí, trabajos 500 habitantes. Pero tenemos alumnos no solamente de trabajos, sí. claro. o sea, prácticamente de toda la comarca. Vamos a seguir conociendo a los profesores, a los alumnos que están por aquí, vamos a escuchar algo y después seguimos. la profesora de pandereta? Sí. ¿Y cuántos alumnos tienes más o menos? Pues... 15, no, no, pero en las primeras horas tengo algunos más, 15, 20. ¿15, 20 en total? Sí, en total. ¿Y ¿Y o algunos más? ¿De todas las edades? De todas las edades. ¿De dónde vienes tú? ¿Dónde te has formado tú? Yo vengo de Zamora y... Bueno, allí estoy desde que tenía tres años en una asociación de baile y prácticamente me he formado allí. Fui al Consorcio de Música a aprender flor de tamboril. Y la verdad es que la pandereta, yo solita la he aprendido, no, no he ido a clases. Pero bueno, luego te vas formando, he ido a cursos, pero así al principio... O sea, eres autodidacta en un principio sí, y luego después vas eso es. cogiendo la técnica mm. con gente que te ha enseñado. Mira, sí. vamos a pasar aquí a... ¿Tu nombre era? Jesús. Jesús, Jesús, que es el profesor de baile. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo en la escuela? Pues llevo poco, soy de los que menos, hay muchos que llevan más que yo, yo llevo cuatro años aquí. Cuatro años, cuatro años, ¿desde dónde vienes? De Zamora también, empecé también en un grupo de baile, pues como hemos empezado la mayoría Y bueno, de pequeño empecé en el cole Me fue gustando bastante, luego empecé con un grupo de baile Y bueno, ahí sigo ¿Y cuánta gente tienes aquí aprendiendo? Eh, el grupo de baile es el que más gente suele venir Porque tiene mucha afición la gente a bailar aquí Entonces tengo cuatro horas y cada hora más o menos 15, 20 personas Mucha afición, mucha afición ¿15, 20 personas entre qué edades estamos hablando? Lo mismo tengo pequeñitos de, de 6-7 años y los más mayores pues, no me lo dicen, pero te 70 70 y algo. No, eso pues es bueno, ¿no? Y eso quiere decir que, que vamos a tener bailarines durante muchos años. Aquí. Sí, sí, sí. Y la verdad es que intentamos un poco que los bailes y las clases que le damos sean acordes a todas las personas que vengan. Es decir, tenemos clases muy avanzadas para gente que quiera tener un desarrollo en el tema y ser un poquito más profesional. Y también damos clases pues, un poquito para la gente que viene a pasárselo bien. A que venga el sábado y esté tranquilo aquí bailando y se divierta. Y luego otro, el grupo de, de bailes de, de aquí es el que ya hemos visto alguna vez. Eso es lo que sale de la escuela sí sí sí cuando vemos a alguno que despunta un poco pues lo intentamos fichar que se anime y al final acaban la mayoría yendo a grupo porque hay muy buen ambiente se llevan todos como familia y, y bueno la verdad es que al final todos los que bailan bien acaban entrando y les gusta y comparten bueno pues actuaciones y, y esos momentos de viajes y todo que, que es, bueno se pasan muy bien vamos a continuar un poco con el programa y después seguimos hablando con más profesores que los tenemos ahí todos formados y cada uno tiene que contar un poquito de su historia. Seguimos con los profesores de las aulas de música de Aliste y Trasos Montes. ¿Alberto eres? Sí, Alberto es de, de ¿qué eres tú? Yo de Flauta y Tamboril. ¿Tienes muchos alumnos? Pues bueno, tendré sobre 20 alumnos a lo largo de la tarde también. Una pregunta, ¿qué se enseña primero en, en flauta y tamboril? Primero la flauta, primero el tamboril, las dos cosas a la vez? ¿cómo? Pues bueno, al fin y al cabo... Eh, cada profesor es de una manera yo por ejemplo empiezo un poquito con flauta y cuando la van dominando pues ya empezamos a usar la flauta y sobre todo lo más difícil es juntar las dos, flauta y tambor a la vez porque por separado pues sin problema ninguno pero luego cuando las juntas pues es cuando viene ya todo el jaleo y todo el lío. Vamos a pasar al dulce dinero Hola ves? Mi nombre es Javier. Javier, Javier yo creo que ha sido de los alumnos de aquí de, de la escuela ¿no? Sí, yo la verdad es que desde más pequeñito pues acudí a las clases con, con mis primos, pues veníamos desde San Juan todos muy contentos a aprender siempre pues nuevas canciones y, y a conocer mucha gente y la verdad que con el paso de los años pues eh, me he convertido de, de alumno a, a profesor y cuesta de pequeñito cuesta hacerla sonar sí porque es un instrumento que oye pues tienes que tener una capacidad pulmonar desarrollada porque la verdad que exige bastante esfuerzo entonces pues oye hay que hay que tener bastante fuerza pues para poder tocar el instrumento. Tú eres y gaitero, Ajá. pero aquí el jefe de los gaiteros es, Aquí es el ¿no? jefe, el, el Vamos a hablar con... Bueno, ¿Tu nombre era? El jefe Álvaro. Álvaro. El nombre es Álvaro, sí. Álvaro es el profesor de gaita. ¿Qué tipo de gaita es la que se enseña en esta escuela? Aquí trabajamos con, fundamentalmente, con punteros sanabreses, gaita sanabresa. Bueno, ¿Hay afición en la zona? Eh, digamos que la gaita es el instrumento característico, el de más identidad en, en Aliste. Entonces, es, digamos que es la que más despierta las eh, inquietudes, de, la gente, inquietudes de los niños, con la gaita y todo eso, que se comparte con dulzaina, flauta y todo, pero la gaita es, digamos, el, el icono. Bueno, vamos a pasar a Belén, que es la última. Belén, percusionista, ¿verdad? Sí. ¿Qué instrumentos enseñas? Bueno, yo enseño el tambor principalmente, tocamos también percusión con caja, que es lo que conocemos como redoblante, pero siempre empezamos con el tambor, primeramente porque es lo más fácil para ellos, practicamos con las cajas sordas y metemos el tambor un poquito más adelante y lo último es el redoblante. Tú ya has poquito tiempo de profesora aquí. Sí, yo he empezado este año, pero en la escuela llevo desde los siete años Entonces, empecé los siete muy años, jovencita. ¿Has sido alumna de aquí? Sí, desde eres, de los siete llevo aquí profesora. como alumna y el año pasado, bueno, tuve un parón el año pasado no pude, pero este año he vuelto y he vuelto como profesora ya niños estudiando y gente de mediana edad y gente mayor en esta escuela, esperemos que siga muchos años.